Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con regresos, nuevas series, especiales y mucho más. En nuestra primera noticia tenemos el estreno del tráiler promocional de la próxima serie animada La Vida de Doug, spin-off basado en el largometraje de Pixar, Up!, estos cortos animados mostrarán al perro Duke tratando de adaptarse a una nueva vida en los suburbios junto a su dueño. La primera temporada constará de 5 cortos y se estrenará en el catálogo de Disney Plus el primero de septiembre. Continuando con las noticias, les traigo algunas novedades de Netflix para el próximo mes de septiembre. Entre los originales de la plataforma tenemos el estreno de la nueva película de My Little Pony Nueva Generación para el día 24 de septiembre. También tenemos el estreno de la serie animada para adultos Q-Force el día 2 de septiembre. La nueva producción de He-Man y los Amos del Universo para el 16 de septiembre y la esperada segunda temporada de Kid Cosmic para el 7 de septiembre. Y hablando de estrenos, también les traigo las novedades de Disney Plus para el mes de septiembre. Entre los destacados está la llegada de Star Wars Visions, una serie antológica de cortos de Lucasfilm que cuenta nuevas historias de Star Wars a través del singular anime japonés. La misma se estrenará el 22 de septiembre. También destaca la llegada del largometraje de Marvel Los Nuevos Mutantes, una película ambientada en un hospital aislado donde un grupo de jóvenes mutantes se encuentra internado para su observación psiquiátrica. En cuanto a nuevos episodios, siguen los estrenos de Chip y Dale, What If?, Leyendas de Marvel, Monsters at Work, entre otros. Además, el 31 de agosto será lanzado oficialmente la plataforma de Star Plus y se podrá adquirir en el llamado Combo Plus. Continuando con las noticias, el servicio de streaming HBO Max Latinoamérica ha anunciado que Adventure Time Wizard City, el cuarto y último capítulo de la miniserie especial Tierras Lejanas, se emitirá en simultáneo al estreno en Estados Unidos en la plataforma. Distant Lands es un especial de cuatro partes con diferentes historias ambientadas en la Tierra de U. Este último episodio se estrenará en Estados Unidos el próximo 2 de septiembre. Entre otras noticias, Adult Swim ha publicado recientemente el tráiler de su próxima serie animada para adultos, Teenage Eutanasia. La serie, ambientada en Florida, sigue a los Fantasy, una familia propietaria de una funeraria. La misma se estrenará en Estados Unidos el 19 de septiembre. Continuando con las noticias, Netflix reveló un primer avance de su próxima producción animada, Maya y los Tres. Esta historia transcurre en un mundo fantástico transformado por la magia, donde cuatro reinos dominan la Tierra. Maya, una princesa guerrera, está por celebrar sus 15 años y su coronación. La película se estrenará en exclusiva próximamente en Netflix. Entre otras noticias, Nickelodeon ha revelado el primer tráiler promocional de A Loud House Christmas, su nueva película original para televisión basada en la serie animada homónima The Loud House. Este live action sigue a Lincoln Loud mientras se prepara para la última navidad. Junto a su mejor amigo Clyde se embarcan en una misión para preservar las tradiciones navideñas de la familia. La película se estrenará en Estados Unidos en noviembre por Nickelodeon y Paramount Plus. Y hablando de estrenos, recientemente se dio a conocer que HBO Max ha dado luz verde para realizar un spin-off de Hora de Aventura basado en Fiona y Cake. Esta nueva serie será producida por Cartoon Network Studios, con Adam Muto regresando como director de la serie y productor ejecutivo. Hora de aventura Fiona y Cake constará de 10 episodios. Aquí, Fiona y Cake, con la ayuda del antiguo rey helado Simon Petticroft, se embarcan en una aventura de viajes de multiversos y autodescubrimiento. Mientras tanto, un nuevo y poderoso antagonista, decidido a seguirlos y borrarlos de la existencia, acecha en las sombras. Continuando con las noticias, Netflix ha ofrecido un primer vistazo al mundo 2D de Inside Job. La serie tiene como creadora y productora ejecutiva a Shion Takeuchi, quien trabajó anteriormente en Regular Show y Gravity Falls. Por supuesto, junto a Alex Hirsch, quien también es productor ejecutivo. Inside Job trata sobre un gobierno en las sombras y un equipo disfuncional que se dedica a cometer las conspiraciones en el mundo, desde los complicados encubrimientos hasta las sociedades secretas. Incluso el lugar de trabajo se encuentra repleto de reptiles metamorfos y hongos psíquicos. Inside Job se estrenará en Netflix este próximo 22 de octubre. Entre otras noticias, tenemos que finalmente el pasado 21 de agosto se estrenó el sexto episodio de Geluba Boss. En resumidas cuentas, tenemos que Blitz y Moxie han sido capturados por agentes del gobierno humano. Por supuesto, Millie y Luna no tardarán en ir en su rescate. Hasta el momento, este ha sido el episodio con mayor calidad de producción en cuanto a animación, sobre todo en las escenas de combate además de ser como se prometió, el episodio más largo hasta el momento. Si deseas verlo, te dejaré el enlace en la descripción. Continuando con las noticias, recientemente fue revelado por Netflix algunos de los principales actores del elenco para la adaptación de acción real basada en la serie animada de Nickelodeon, Avatar, la leyenda de Ank. Formando el trío protagonista, tenemos a Gordon Kornier en el papel de Ang, Kia para Katara e Ian interpretando a Soka. Zuko, por su parte, será interpretado por Dallas Liu. La producción, anunciada en 2018, ya ha sufrido algunos cambios aún en fase de planificación, provocando la desconfianza del público. Incluso con la salida de los creadores originales Michael Dante DiMartino y Brian Konietzko, los planes de Netflix siguen en pie. Por los momentos, aún no se tiene una fecha de estreno. Para finalizar, en septiembre, Netflix estrenará en su catálogo la tercera temporada de Final Space, una producción original de Adult Swing estrenada en marzo de este año. Después de rescatar a Quinn de su prisión, Gary Goodspeed, El Escuadrón y Bolo se encuentran atrapados en la horrible dimensión del Final Space. Perseguidos por Invictus, Lord Comandante y los Titanes, todos ellos intentarán capturar a Mooncake para ser aún más poderosos. La única esperanza del escuadrón es aliarse con el último superviviente de la Tierra antes de que sea demasiado tarde. La tercera temporada de Final Space cuenta con tres episodios que llegan a Netflix el 16 de septiembre con doblaje y subtítulos en español.